...y las comunidades que están reclamando su derecho al presupuesto directo en Michoacán. El colectivo de emancipaciones, que fue el colectivo que impulsó, y lo van a platicar, yo creo que en una siguiente sesión también, va a estar por aquí Orlando, viene el programa, eh, ellos ganaron el caso de Cherán. Y entonces, en las pláticas que tuvieron con las comunidades indígenas, estaban viendo pues, cómo hacerle, para que la comunidad de Pichátaro tuviera su presupuesto directo sin que pasara por el ayuntamiento y ellos pudieran administrar si uno piensa como abogado la primera respuesta que uno le viene a la mente, pues este es un juicio en materia administrativa, ¿no? estamos hablando del presupuesto que se le otorga al, al ayuntamiento entonces si yo, si, si a mí hubiera llegado de primera instancia es el caso hubiera dicho no, pues metemos un escrito al ayuntamiento no nos dan eso, creamos el acto reclamado y nos vamos en amparo en materia administrativa pero de los diálogos con la comunidad surgió pues, la idea, dijeron, pues, si el Tribunal eh, Federal eh, Electoral, de, bueno, del, del Poder Judicial de la Federación, ya le dio la razón a Cherán en su sentencia, ¿por qué no nos seguimos yendo por la vía electoral para recorrer el presupuesto directo? Y entonces ingresaron un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano para reclamar ese presupuesto directo. Y el argumento es, como este es un juicio para de protección de derechos políticos, pues para nosotros ejercer nuestros derechos políticos necesitamos un cierto presupuesto y que nosotros lo podamos administrar libremente. Y ese fue el argumento que se planteó en la demanda y se ganó finalmente en, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal. Pero eso fue una consecuencia del diálogo que existió entre el colectivo y el movimiento social o el pueblo indígena, los otros tradicionales que estaban luchando por ese derecho. Entonces, yo sí parto, cuando uno ve estas cosas y tiene una visión un poco más cerrada, se va abriendo el camino de escuchar al movimiento. Es decir, escuchar y tener una relación de reproximidad con el movimiento permite que, eh, que el derecho vaya avanzando y, y vaya eh, realmente respondiendo a las necesidades de los grupos organizados. Bueno, esos fueron algunos ejemplos de esta situación cuestiones que creo que es importante tomar en alguna estrategia de defensa del territorio eh, tener alguna, una planeación jurídica, una planeación política, comunicacional, educativa, social, de seguridad y financiera administrativa no siempre se puede, no siempre se tiene, esto no es una receta pero yo creo que si eh, las personas que están promoviendo un proyecto de defensa frente a alguna cuestión de, de cualquier tipo, es importante tener todas, todas estas cuestiones eh, en mente, al menos. ¿Cómo vamos a comunicar eh, esto que estamos haciendo frente al pueblo? ¿Cómo lo vamos a comunicar al exterior, frente a los medios de comunicación, a la opinión pública? Eh, ¿Cómo vamos a proteger a los líderes sociales, líderes indígenas que están participando en el movimiento? ¿De dónde vamos a sacar recursos? Si hay que acudir al tribunal, está pues, aquí las, eh, eh, muchas veces las salas superiores pues, del tribunal, pues, están aquí en la Ciudad de México, la Suprema Corte, ¿con qué dinero vamos a acudir a, a, a, a pelear nuestros derechos de la Suprema Corte? Eh, ¿Cómo vamos a convencer a, a las personas de nuestro mismo pueblo, etcétera? ¿no? Eh, Realmente todo esto lo estoy planteando desde, desde una abogacía, como lo mencionan también los compañeros del Colectivo Emancipación, es una abogacía militante, es decir, no estamos tomando una, una, una posición neutral, sino realmente pues, si uno se asume como militante y, y trata de ser coherente con la situación y buscar ser antihegemónico, anticapitalista y demás, y promover que el movimiento eh, que, en el que uno participa pueda desarrollarse también de esa manera. En, en, la, en, en el entendido de que partimos de un diálogo entre las partes. Para esto pues, se requieren algunas estructuras, que son instrumentos adecuados para conseguir los objetivos. Eh, algunas estructuras puede ser tener un medio de comunicación al interior de la comunidad. ¿no? Los sistemas de, estos sistemas de comunitarios de agua que son precisamente los que están luchando contra las mineras en, en el Estado de México, porque en el Estado de México eh, hay muchos sistemas que no dependen del Estado, es decir, eh, se organizan en asambleas, escogen una comisión, y ellos mismos son los encargados de hacer eh, las, las gestiones que tienen que ver con el agua, los cobros, conexiones, etc. Entonces ellos tienen un órgano de comunicación, del sistema comunitario que les permite informar tanto de la situación del sistema comunitario como de los temas que están afectando a la comunidad. Esa es una, una estructura. Ya para ir cerrando, mencionar brevemente específicamente dentro de la defensa jurídica cuáles son los mecanismos jurisdiccionales que de los que pueden echar mano en los procesos. Tenemos el juicio de amparo ya tuvieron la sesión ustedes del juicio de amparo es el principal, la principal herramienta de, de protección de derechos el juicio de amparo pues, usted puede reclamar el derecho a la consulta a derechos territoriales pero pues, el juicio de amparo también tiene sus problemas es un, es, un, es un mecanismo jurisdiccional que surgió en una cierta época histórica y pues tiene sus vicios de liberalismo e individualismo ¿no? está hecho principalmente para proteger derechos individuales aun cuando con muchas interpretaciones y mucha presión o sea, se está avanzando en la protección de los colectivos, pero en general eh, los jueces y el sistema en general del, del mecanismo de amparo es un sistema eh, hecho para proteger individuos. ¿no? Y como que cuando entra la colectividad cuesta mucho trabajo, los jueces tienen que darle mucho la vuelta, tienen que argumentar, porque no es un juicio para eso. O sea, no fue hecho eso para eso, el juicio de amparo. Entonces, esos son los problemas con los que se encontraba los juicio de amparo muchas veces eh, con esta noción de interés legítimo, que se supone que es un interés más amplio para que puedan demandar en juicio, ya en la aplicación concreta los, los jueces prácticamente pues, siguen aplicando el interés jurídico. ¿no? Para ellos todos tienes que demostrar la afectación que tienes en tu comunidad eh, eh, o, o que sufres con respecto a un proyecto de desarrollo. ¿no? Se, se tiene que probar. Entonces, y, y ese tiene que ser la pericial, etcétera, la pericial de la antropología, o el impacto ambiental, o el impacto social, y demás, para probar esa situación. Juicio de nulidad. Hay un caso muy interesante en los pueblos de Oaxaca eh, que se llama es una coalición de organizaciones por el agua en Oaxaca. No me acuerdo exactamente el nombre, pero ellos ganaron por vía de juicio de nulidad el derecho hacer consultados respecto a un reglamento de veda. Aquí la situación es que pues, eh, el Ejecutivo Federal estableció hace muchos años un, un reglamento de veda. Entonces no se pueden hacer pozos, no se puede extraer agua de ahí. Ni nada. Ellos, como comunidades organizadas, han estado haciendo actividades de infiltración de agua de lluvia, pozos de captación, etc., para poder volver a utilizar esos, eh, eh, ese, esa agua que está en los mandos acuíferos el reglamento de veda se estableció pues, precisamente porque se consideró que ya estaba había sobre extracción ¿no? entonces lo que ellos hicieron fue reclamar vía juicio de nulidad pues, eh, pues la nulidad de ese reglamento ellos dijeron, ya cambiaron las condiciones en el cual se estableció este reglamento de veda porque nosotros hemos infiltrado agua lluvia entonces nosotros pedimos que se levante ese reglamento y vía juicio de inunidad llegaron a reclamar esos derechos, llegó hasta aquí a la sala eh, regional también, eh, que está aquí en la Ciudad de México, y emitió una sentencia favorable y señaló que los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación, a la administración y al uso del agua que se encuentra en su territorio. Es una sentencia muy interesante y muy buena para <risa> quienes estudiamos el derecho humano al agua porque incluso también reconoce derechos de propiedad a los pueblos indígenas sobre el agua que se encuentra en el subsuelo. Y ahí lo correcto hubiera sido, pues, si, si está reconociendo el derecho a la propiedad sobre el agua en el subsuelo, pues ya no, ya no sería necesario el derecho a la consulta. Pero el derecho a la consulta, pues yo tengo la sospecha de que es un mecanismo que le permite al Estado institucionalizar los conflictos, eh, mediarlos y, y quitarles gran parte del sentido político. Es muy, es muy por eso yo creo que por eso el derecho a la consulta ha sido ha avanzado tanto en los foros, etcétera, en las discusiones porque es un derecho que es un derecho de debido proceso y nosotros como abogados conocemos muy bien el debido proceso y vamos, y estamos acomodando más o menos el derecho a la consulta a los principios del debido proceso de una u otra forma y es muy fácil de entender para nosotros ese derecho y también, y está en otro libro de Garavito en otros dos libros en lo que se llama Campos Minados y otro en donde, donde más o menos esboza esa situación, que el derecho a la consulta permite eso, es, eh, institucionalizar conflictos y desde esa institucionalidad le permite al Estado manejarlos de, de una forma eh, más sencilla bueno, entonces en esa sentencia pues sí, se, eh, se llamó al derecho a la consulta y ahorita están en consulta con Bonagua para saber qué, cómo se va a hacer un reglamento comunitario para el manejo del agua en esa zona. entonces el juicio de novedad pues también sirve en, ese, en, en esos ámbitos acciones colectivas que son más o menos recientes también eh, tienen sus particularidades procesales se requiere un mínimo de personas para poder ser, para poder demandar en las acciones colectivas eh, se pueden reclamar afectaciones a derechos medioambientales también hace poco se ganó en Oaxaca eh, un caso eh, Río Toyacu parece, por vía de, de acción colectiva y también se han ganado otros casos de, de ríos principalmente para la reparación integral de ríos en ah, los canales de Xochimilco también se ganó uno un, de hace tres años el problema que yo le veo a la acción colectiva es que es, es más tardado que el juicio de amparo porque la acción colectiva tiene una primera instancia tiene una instancia de apelación y todavía tiene la instancia pues, del amparo y en cambio el, el amparo pues el amparo y la revisión entonces creo que es más tardado lograr el cumplimiento del derecho de la acción colectiva esa es mi apreciación eh, juicios civiles pues está el caso de Hueso Tachi eh, eh, juicios penales pues ha sido muy interesante también el desarrollo de los juicios penales del pluralismo jurídico eh, de cómo eh, los abogados han intentado y, lo, y sobre todo los peritos en antropología, han intentado mostrarle a los jueces eh, que las personas que se dice que están cometiendo un delito realmente están haciendo uso de sus propios sistemas normativos eh, y, de, y de su propia forma y concepción de, de vida. Entonces, eh, yo creo que ha sido muy importante el desarrollo que se ha hecho desde la antropología jurídica en los juicios penales y que, y que ya se está abriendo otros ámbitos creo que al inicio la antropología jurídica entraba al tema de juicios penales pero ya, ya temas de territorio de identidad ya cuando estamos hablando de los de los megaproyectos ahí yo recomendaría un libro de yuri escalante que habla sobre el racismo judicial es muy interesante menciona varios casos sobre sentencias que bueno, sí, excelente libro de ese tema. Y por último, pues el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, que pues tiene que ver con el juicio de Cherán, con juicios de libre determinación, siempre que exista la posibilidad de que los pueblos puedan organizarse para elegir a sus autoridades tradicionales, uno puede interponer un juicio para la protección de los eh, derechos políticos electorales del ciudadano, solamente obviamente con las salvedades siempre ve el contexto social ¿no? eh, puede ser que un grupo diga nosotros queremos organizarnos bajo sus costumbres pero lo que está haciendo el tribunal o los tribunales electorales en el país es someter a consulta la decisión final es decir, lo que se plantea es que a lo mejor una autoridad emite un acto administrativo que fue lo que hicimos en los pueblos de Xochimilco el año pasado eh, ingresamos un juicio porque la autoridad estaba interviniendo eh, inadecuadamente la elección de autoridades tradicionales, emitiendo una convocatoria de forma unilateral se ingresó el juicio se ganó, se revocó esa convocatoria y lo que ordenó el tribunal fue que se hicieran consultas en los pueblos para determinar eh, si, si cuál iba a ser la forma de elección en este caso en otros casos, en otras partes del país lo que hacen es sistema de partidos como en este caso, la elección no tenía que ver con partidos políticos estrictamente, pero en otros casos sí es sistema de partidos o sistema de usos y consulta? Y entonces ahí se somete a consulta. Por ejemplo, yo tenía conocimiento de que en Anayutla de los Libres, en Guerrero, se ganó el juicio, se sometió a consulta y se perdió en la primera ocasión. Es decir, ganó el sistema de partidos. Y eso para el movimiento social o el grupo que lo está peleando pues puede ser un golpe fuerte se desanima, ¿no? porque se tiene que pues, volver a plantear la organización y entonces los partidos están pues, ya ganándoles esa lucha. Entonces es muy importante ver el contexto social y quiénes son los actores que están en lucha antes de pensar en cualquier eh, estrategia jurídica. Sí. Vamos terminando, por último, esto ya sería la última lámina, mecanismos no jurisdiccionales, que pueden servir en la defensa eh, de pueblos indígenas, eh, el pluralismo jurídico, comisiones de derechos humanos, eh, procuridades ambientales y solicitudes de acceso a la información. Eh, las comisiones de derechos humanos pues, están obligadas a investigar los hechos, muchas veces pueden servir, igual que las procuridades ambientales, como órganos que ayuden a la investigación, a conseguirnos documentación que a lo mejor no nos están eh, otorgando las autoridades, mecanismos de presión social, mecanismos de presión mediática, también puede servir. Eh, tanto las Comisiones de Derechos Humanos como las autoridades mentales y las solicitudes de acceso a la información, pues por lo general sirven para construir el caso de inicio. Eh, necesitamos, cuando, cuando llevamos una demanda ante los tribunales, pues tenemos que construir el caso y, y lo construimos muchas veces con base en, el, en la documentación que podamos obtener de las autoridades para demostrar sus violaciones. Por último, quisiera darles una reflexión que me faltó decir al inicio, que tiene que ver con esto que mencionaba también al inicio, sobre el predominio del derecho en las luchas sociales. Y es algo que hay que tener cuidado en general, porque cuando estamos en una lucha social en eh, contra medio proyecto o lo que sea, eh, por lo general los movimientos o las personas organizadas acuden a los abogados. Y entonces los abogados cuando hacen su demanda tienen que hacer una traducción de lo que están planteando los movimientos sociales en términos de derecho entonces tenemos ahí una primera traducción el abogado tras, tr transforma la demanda social en derechos humanos en derechos colectivos y ahí yo creo que ya se está perdiendo algo de lo que estaba pidiendo el movimiento siempre pasa y luego presentamos la demanda y hay otra doble traducción porque quien decide finalmente es el juez y entonces ahí lo que planteaba el movimiento lo que traduce el abogado y luego lo que termina traduciendo el juez, pues ya termina perdiéndose un poco la demanda inicial. Entonces, yo creo que ese es un riesgo en general de judicializar las luchas. Se está perdiendo mucho en, en, en ese ámbito, en esa institucionalización. Y, y a mí se me parece como un poco perturbador que, eh, que las luchas sociales estemos tan, tan metidos en el derecho, en lo jurídico, que tengamos que hablar de derechos colectivos, derechos humanos, derecho a la consulta, territorio, los elementos y demás. Eh, con ese riesgo, con ese riesgo de que, que finalmente está decidiendo el conflicto es un órgano que se, que se presenta a sí mismo aparentemente como imparcial, que esa es la ventaja política que tienen y lo sabe el imperialismo y por eso en los países latinoamericanos está utilizando los órganos judiciales para castigar de corrupción a, a presidentes o expresidentes y sacarlos de la lucha política, porque los jueces ya tienen una preconcepción, o son la sociedad en general ya tiene esa protección de los jueces. Son neutrales, son, no tienen ideología política, son apolíticos eh, y son objetivos en sus decisiones. ¿no? Entonces, pues lo que hacemos es que le dejamos a ese órgano supuestamente eh, neutral la última decisión respecto a un conflicto y lo que termina pasando pues, son resoluciones que ya no responden a lo que quiere el movimiento social. En el caso de la tribu Yaki, por ejemplo, se debió haber suspendido el proyecto. Porque ya había violación de, de, del derecho a la consulta previa. Y la reducción de la Suprema Corte fue, no importa que siga haciendo el proyecto. O por, o por ejemplo, ¿quién, es, ¿quién está decidiendo en última instancia qué es lo que se consulta? La Suprema Corte. Y el último criterio que sacó es que se tiene que demostrar el impacto significativo que produce el proyecto en las comunidades. Y pone unos cuatro criterios para saber cuál es el impacto significativo. Entonces ahí... ¿Cómo, ¿Cómo llegó ese criterio a existir en la Suprema Corte? Pues a partir de las demandas que, que se plantearon desde los pueblos. Digo, obviamente los pueblos no tienen la culpa, pero eh, llegamos hasta esa interpretación que ya está siendo restrictiva. Entonces yo creo que la judicialización, la judicialización tiene un límite, y ese límite es que siempre va a ir, las decisiones de los jueces siempre van a ir para atrás, según, según lo que yo estoy viendo, y, y pongo el caso del derecho a la consulta. Nosotros desde el sistema interamericano y nuestro estándar internacional, tenemos una visión muy clara del derecho a la consulta que debe ser aplicada, siempre que sea susceptible, etc. Entonces, de repente la Corte con impacto significativo pues, le da en la torre a todo lo que está en el sistema interamericano. Y es por esa doble traducción que se está dando en llevar todo al terreno estrictamente jurídico-judicial. Y con eso concluiría. profesores, eh, Las contradicciones en el derecho y en la realidad eh, están puestas sobre la mesa. Entonces, abre el micrófono lo más rápidamente posible para aprovechar el tiempo que nos queda para eh, el diálogo. Preguntas, participaciones. Compañero, ¿alguien más para hacer una ronda? Eh, bueno, a mí me pareció muy importante cuando auxilió al municipio, bueno, en el Estado de México en específico, en donde decían que no estaban reconocidos como pueblo indígena por el Estado, sin embargo, pues nos comenta que realizó un, un taller para saber o llegar a, a, al reconocimiento. A mí me gustaría saber si se logró, cómo se logró y si ahora el Estado los ha reconocido y pues también hacer el comentario que no es el único, ¿no? que hay bastantes y pues qué se podría hacer para hacer o reconocer o que el Estado reconozca a todos sus pueblos indígenas. ¿Alguna ah, otra pregunta o intervención? Pues bueno, gracias a los dos por la exposición, si me gustaría preguntarte algo Alejandro, que en particular mencionaste al principio de la. Perdón, perdón, Velázquez. Sí, sí, sí, perdón, perdón. perdón. Toda la razón. Eh, sobre la pedagogía, ¿no? Y la relación que tiene con el derecho. Entonces, ¿cómo por ejemplo es que se puede llevar ese proceso aparte, ¿no? Tú dices que un poco el problema es la academia, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte qué otro tipo de acercamientos podemos tener como ciudadanos hacia el derecho, mediante esta pedagogía que extiende la, el concepto de derecho, ¿no? Bueno, ¿qué es más incluyente? Sí, pues a ambos, quien quiera responderla. Eh, me gustaría conocer su opinión sobre eh, qué elementos ayudan a justificar que en la lucha de los pueblos se haga esta construcción social del derecho, ¿no? eh, qué jurídicamente podría justificarlo, pero también qué otro tipo de acciones colectivas, identitarias, reconocimiento puede abonar en ese sentido… Y también eh, algo que mencionó Alejandro Pedraza, Karim Pedraza, es eh, digamos, el horizonte de que eh, las comunidades y los pueblos indígenas fijen sus propias condiciones y requisitos, ¿no? y exijan entonces lo que para ellos es mucho más benéfico, eh, está en relación con sus intereses y entidades, busca pues, en su concepción de desarrollo. Esta, esto que es central, también, cómo, eh, a través de qué mecanismos, de qué estrategias de qué ordenamientos jurídicos podemos impulsar para ir llegando hacia ello o sea, qué es lo que está también ahí tenemos que ir trabajando para eh, caminar hacia este horizonte okay. bueno, este, ¿quién empieza? Sí, gracias Sí, bueno, ¿cuál es el estado actual de la situación de, de ahí del Estado de México? Bien, esto es muy reciente. Eh, se dio ese taller, eh, se está haciendo en compañía con otra acción civil, eh, se suspendió la mina y eh, parece ser que la semana pasada eh, se quitaron los sellos de expansión y están construyendo otra vez. Entonces lo que vamos a hacer es regresar y, y ver que, de qué forma podemos trabajar ahí. Eh, yo creo que partiendo de, de, de lo que todos les comenté el primero es apoyarnos eh, de, de otras disciplinas pedagogos, psicólogos sociales etcétera, para construir esa organización social o ese reconocimiento en el territorio, que fue una propia demanda de, de las personas, dicen es que nosotros queremos, sí el reconocimiento pero sobre todo queremos que el pueblo se reconozca a sí mismo, o sea que, que las demás personas se reconozcan a sí mismos como integrantes de este pueblo indígena entonces se va a tener que hacer todo ese trabajo, en sesiones, en, en, en las distintas pues, manzanas, en las calles, etcétera, para reconstruir esa identidad del propio pueblo. Esa es una cuestión. Y en lo estrictamente jurídico, pues hay, hay varios mecanismos, es decir, eh, se podría recurrir con, con base en... El sistema comunitario de Agua también dice que tiene problemas con el presupuesto. Entonces está la vía del juicio para la protección de los derechos políticos electorales. Si, si lo decidieran así. Eh, un reconocimiento estatal pues se podría reclamar como una, una omisión legislativa incluso. Creo que hay un amparo incluso ahorita en, en la Suprema Corte que tiene que ver con el reconocimiento de los pueblos indígenas del Estado de México. Eh, está en discusión. Puede, puede ser eh, esa vía o un amparo diciendo hay una omisión. El legislador en reconocer en algún documento a los pueblos indígenas o una misión del ayuntamiento en reconocer cuáles son los pueblos indígenas aquí pero lo más importante yo creo son el, el reconocimiento legal pues, está en el papel pues eh, a veces ayuda eh, en los procesos sociales pero lo que más nos importa es construir esa identidad colectiva que pueda defenderse frente a los proyectos extractivos entonces estamos en ese camino eh, Cómo construir eso desde la ciudadanía, el derecho desde la ciudadanía, pues eh, yo creo que más bien hay que valernos de otras disciplinas. Es decir, yo creo que el propio derecho no es algo que no, hasta el momento no, no lo veo capacitado para hacer. Pero sí creo que si nos valemos de otras disciplinas de, de conocimiento, eh, sí podemos tener eh, talleres, sesiones, asambleas, etcétera, en los cuales eh, dentro de una comunidad podamos construir qué es lo que entendemos por derecho, cómo queremos que sea el derecho, en, en el sentido de cuáles son nuestras normas de convivencia, cuáles son eh, nuestros fines particulares como grupo, como comunidad organizada, etc. Eh, hay muchas herramientas, pero yo creo que más bien aquí el, los abogados tenemos que acercarnos a los demás, a las demás disciplinas, y ver cómo le podemos hacer para construir eso. Cuando estaba pensando en este seminario, estaba pensando... Eh, Precisamente en eso, que en la carrera no tenemos esas materias, como si tienen otras, otras carreras, de salir a hacer trabajo social. Sería muy interesante construir un trabajo social desde los abogados. Es decir, cómo los abogados se colocan en los procesos de luchas sociales y qué pueden aportar desde ahí. Tendríamos que quitar todo, toda la noción de positivismo jurídico porque nos enseñan pura, pura norma. ¿no? Cuando hay un problema, cómo se interpreta la norma. Y, y hay tantos... Formas de que se pueden tener derechos de la sociología, desde la filosofía, desde la pedagogía, que más bien yo creo que tenemos que ser humildes y nosotros empezar a aprender de los temas. Qué interesante, nada más porque ahorita escuchándote, ese es un experimento que voy a hacer yo el semestre próximo con los alumnos del primer semestre de derechos humanos. Voy a hacer, eh, vamos a trabajar al campo y a ver, a platicar con la gente y a descubrir de este diálogo. Pues primero, pues ¿cuáles son los derechos humanos? Vamos a construir esto y busquen entonces la investigación. Discutamos en clase y demos una respuesta a las problemáticas. Ahí claro. hay un caso por ahí que, que es lo que vamos a vamos okay. a, a experimentar con un con salón de primer semestre en la Facultad de Derecho. Entonces, vamos a verlo a los ¿Eh? Pero es, es que es muy necesario. O sea, se, la, la insistencia de, como lo dijo Alejandro de este, judicializar por un lado la problemática de judicializar los movimientos sociales pero por otro lado la necesidad de encontrar vías que sean eficaces para poder este, resolver los problemas es un conflicto porque dentro de las vías pues, no hay muchas veces la opción la alternativa diría panicar no eh, por favor Alejandro yo muy breve en realidad eh, estoy de acuerdo solo Recuperaría algo que dijo Alejandro, que la estrategia jurídica, en particular la estrategia de derechos humanos dentro de la estrategia jurídica, solo es una herramienta de muchas otras que no se pueden dejar de lado. En particular esta de los movimientos sociales, ¿no? las acciones colectivas y la exigencia política, tomar avenidas, tomar edificios, o sea, eso hay un proceso de criminalización de esos mecanismos que históricamente son los mecanismos políticos por excelencia y una de las cosas que se me olvidaba decir o bien es que dentro de esta concepción del que yo intentaba presentar del derecho a la consulta es muy similar al del derecho a la protesta es un fin y medio en sí mismo ¿no? o sea tiene la doble valencia o sea, es el mecanismo de acceso a otros derechos pero bueno, para no perder la idea recuperar esta cosa de que es un instrumento ¿Y cómo se, construye, cómo se construyen estos espacios? Pues yo creo que también teniendo en claro que la mayoría de los movimientos no busca independizarse ni romper con las instituciones, sino hacer que las instituciones respondan a sus exigencias. En la declaración americana, en lo referente al artículo de la salud, que si no me recuerdo era el 18, no lo tengo precisamente en mente, eh, dice una cosa muy interesante ¿no? en función de la salud dice, es recuperar las medicinas tradicionales de la comunidad para que perfeccionen y contribuyan a la salud nacional o sea, es hacer que sean un complemento estableciendo espacios de autonomía que siempre como un buen espacio de autonomía y para poner un ejemplo, pues está la universidad tiene que ser de correspondencia recíproca hay espacios en los que va a funcionar de esta manera bajo la decisión de la, de la comunidad, o sea, autodeterminación, y en estos otros donde es insuficiente por este momento su aplicación, pues queda delegado al Estado, pero siempre y cuando sea una relación de respeto recíproca entre sí. ¿no? Creo que sí se puede, en realidad hay muchas instituciones que funcionan así, solo es que el Estado se niega a aceptar el valor de la capacidad de decisión de las comunidades. Agradecemos la presencia y la participación tanto del doctor Alejandro Pedraza, no este, queremos extendernos más, damos eh, por terminada esta sesión, no sin antes, entregar estas son, las respectivas constancias para el doctor Alejandro Caín, por favor, y para el doctor Alejandro Díaz.